Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña en su programa Radiando en Cana. Esta es nuestra sexta emisión. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario, con sede en Santa Marta, Catitla, desde hace 11 años. Nuestras redes sociales es Compañía de Teatro Penitenciario en el Facebook, en el Twitter, arroba Y mi Face, Javier Cruz. Pues muy buenas, muy buenas. Tardes, está qué bueno que esté aquí con nosotros Escuchándonos, bueno, hoy vamos a hablar Bueno, me han dicho que platique con ustedes eh, Vamos a platicar o hablar, a comentar De las relaciones que se tienen en casa Ya sea de pareja, con su papá, con su mamá, con su hermano, primo, prima Este, eh, Hoy en cuarentena eh, es, no, es, no es muy fácil, de verdad no es fácil este Quedarte, quedarte en casa 24 horas eh, pero tampoco es difícil, muchas veces eh, no tenemos tiempo No tenemos tiempo para la familia, por el trabajo ¿no? Se comprende que es por el trabajo, no por otra cosa Estar echando desmadre, bueno, y si usted echa desmadre, pues sí es el problema No, pero algo que tenemos que tenemos nosotros, no hablo de la compañía eh, Pues no lo va a creer usted, usted o de pensar que nos la cotorreamos En bares, no, la verdad no, no estamos como en edad ya como para andarnos desvelando y mucho menos, pero este, pues vamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? Algo que aprendimos estando, estando en la cárcel es, pues ¿para qué, para qué este, te arriesgas al estar en la calle? no Muchas veces hay gente que, que por estar en el lado y la hora equivocada, pues llega a la cárcel por algún delito que él no cometió y pues nos ahorramos eso, ¿no? Eh, nos gusta trabajar, lo he, siempre lo he dicho nos gusta hacer nuestro trabajo, hacer teatro este, pero pues usted nos puede platicar cómo es su relación ahora <risa> en cuarentena en su casa están encerrado con, bueno en mi caso, ahora pues me encargo de hacer la comida, cuido a mis perros pinto, trapeo, leo estudio, tengo pues hay que hacer muchas cosas, seguimos trabajando desde casa y le recuerdo, quédense en casa por favor ya queremos que esta pinche este pinche desmadre termine ¿Para qué? Pues para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotros hacemos teatro. Eh, pues nos, no, les, no les estoy vendiendo nada, pero pues sí le digo en nos presentamos en el Centro cultural de del 77 en La Caja Negra. Eh, vamos a los martes, esperemos que a partir de julio, con la espera, con nuevo elenco. Y pues, y tanto mi compañero Ismael como un servidor, como mi compañero Fidel, pues estamos resistiendo. Este, tenemos la experiencia, la experiencia de haber estado encerrados mucho tiempo. Y pues tres meses... Eh, dos meses, pues es poco a lo que una persona se puede enfrentar estando en un encierro y pues estando en la cárcel, ¿no? Pero pues platíquenos, platíquenos este, qué virtudes, qué defectos ha encontrado en su pareja o en su ámbito familiar, en su círculo, en su círculo social, en su pequeño círculo social. Este, muchas veces nos han preguntado que cómo es la vida en la cárcel, ¿no? Pues es como, como ahorita, como en cuarentena. ...ves a los vecinos de repente... ...ves gente, poca gente salir... ...mucha gente... ...los pleitos de la vecina con el vecino... ...este... ...pues los jóvenes... ...queriendo salir a jugar... ...y pues en la cárcel es lo mismo... Tienes, ...te encuentras al vecino buena onda... ...mala onda... ...al que siempre está con carotas... ...al que no te regalan ni, ni... ...un puñito de sal... ...este... ...al contrario... ...el que es súper buena onda... ...te ofrece todo... ...este... ...pues así es la... ...la comunidad en la cárcel... ...hay de todo... Habemos de todo. Muchos éramos drogadictos, otros pues se ponen a trabajar, yo creo, más de 10 horas al día para poder este, obtener una moneda y así pues ayudar a su familia, como mucha gente lo hicimos cuando estábamos allá adentro. Pues bueno, los invitamos a que a que nos sigan, ¿no? que conozcan nuestra página de la Compañía de Penitenciario, en el Face. este Y esté atento a todo, esté atento. Todo para salir, este... No como perritos que nos abren la puerta y salimos corriendo después de que se acabe esto, ¿no? Este, es con calma. Hay unas normas que tenemos que seguir. Y pues le invito a eso. A que se quede ahorita, quedes en casa, pero cuando salga, respete. Respete para que esto no se eh, vuelva más grave de lo que ya es. Y podamos seguir trabajando en lo que nos gusta. Y pues salir a pasear también. porque no ir al teatro? Este... Bueno, eh, pues le dejo la pregunta ahí investigue, pregúntese qué virtudes y defectos encontró en esta cuarentena de su pareja, de la gente que está al lado suyo, y reflexiones sobre eso. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Eh, pues sí, todo lo que digo lo hablo con mi propia experiencia, perdí muchas cosas estando en la cárcel, pero cuando salí encontré a otras. Me regresé a una familia, tengo cuatro mascotas, tengo mi hijo, mi otro hijo está trabajando por allá por, por La Paz, este y pues así es la vida hay que seguir viviendo saber vivirla y no se meten en problemas porque molestar a la gente y quitarle sus cosas es lo más fácil pero ¿cuál es lo más difícil? no hacerlo, trabaje póngase a estudiar, póngase a hacer otra cosa sea positivo en esta vida eso le va a ayudar mucho, eso nos ha funcionado a nosotros la verdad, este, bueno, mi nombre es Javier Cruz integrante de la compañía del grupo penitenciario eh, pues un saludo desde acá desde el sur de la ciudad de México transmitiendo no, entran, no, no en Tlalpan 3000 <risa> pero acá por el sur de la, de la ciudad del sur de la ciudad de México en Villacuapa, donde es, mi, es su casa que es la mía pues les mando muchos saludos y abusado porque en esta época los rateros andan con todo y nada más están esperando que uno se distraiga para tomar lo que no es suyo y pues, como siempre lo digo muchísimas gracias ánimo delincuencia